esta presentación, Estos botones para acceder, estos mecánicos para encender el volumen de la pantalla promitida para animar esta presentación que lo vamos a ver a ustedes. Ok, ¿Sí? ok. El volumen, porque tiene pues, si no un video, volumen fuerte, uh si ustedes no van a hacer -huh. un vídeo, todo el mundo va a salir. Pero aquí, si ustedes Sea el lógico, este es el lógico o ¿Eh? la, la brillantez, el contraste, pero está haciendo un no toca eso Tiene ahí la llamada de comitiem que abre el menú unificado la pantalla de congelar la pantalla, la pantalla del toque, para eh, que permite administrar interacciones con él o desactivarlo o activarlo y el de el, los recursos que usted le conecta. ¿Okay? Siempre que usted conecta algo y tiene que dar el botoncito ya sea el físico o el lógico. ¿Okay? Aquí, en mariquito. Es lo mismo. Lo único que lo esté más cerca, ¿verdad? Entonces, ahora viene el menú unificado. Como se pueden haber dado cuenta, está en tres lugares. A la derecha, a la izquierda y en el centro. Donde usted esté más cerca de la pantalla. Bien, uh -huh. ¿Eh? que no se acostumbre. Ay, Y vuelve para acá. Ay, claro, No, pues si tú lo tienes aquí también. Oyerás aquí. O ya. El primero es el de, va hacia atrás como cuando pues, usted navega en el internet, que va hacia atrás. Uh -huh. El Locker, que ahí es donde están todas las aplicaciones y los fichos que trae de fábrica. Entonces, esto lo vamos a ver. Eh, tenemos el Owner, que haciendo que vamos a tocar eso porque es... Que se puede crear todo el usuario, pero no vamos a practicar la existencia para crear un usuario que uno Está la pantalla de Home, que te devuelve la pantalla de inicio de cualquier aplicación. Está el port que es la que vamos a ver un poquito más, por idioma, porque no sé que si usted va a trabajar. La de capturar. Esta, esta pantallita, este botoncito, capturar cualquier cosa, sea del internet, sea de donde esté. ¿Puede? aquí. De aquí? La llevamos al ¿Y ya Yo la Y ya que depositar en la pantalla blanca. ¿Okay? Y bien usted viene si la que un poquito más grande porque le estudiante no ve con un iPad. Reduce, panda, abierta, arriba, la. ¿Ok? Entonces, ya me regresaron a mi presentación, y es de que van a regresar allá, pues les van a quedar al recurso. recursos. Eso se quedó allá, no hay No se borra nada. El de anotación, que no se lo tiene ningún pero eso no lo es que, si usted quiere anotar cualquier cosita, anotación, pues usted hace aquí una anotación en la pantalla, en lo que usted está presentando. Cualquier ¿Okay? cosita. En el source que ya vieron que está el físico y está el lógico. Acá, el electrónico. Y es lo mismo. Entonces, el screen share, que aquí lo que hace es, permite que cualquier dispositivo, iPad, ah, Chromebook, teléfono inteligente, computadora, cuenta, lo que sea, se refleje aquí. Sí. sí, en esta sección nosotros queremos ¿verdad? explicarles que es bien importante que ustedes sepan que esto tiene doble funcionalidad. El compartir la pantalla permite que un estudiante a quien usted le está dando la, la clase, ¿verdad? el taller, pueda presentar desde su silla, ¿verdad? que él no tenga que venir aquí y conectar su computadora, sino que se conecte directamente a la pantalla inteligente. Esa es una de las funciones. Otra, que ustedes como profesor no tengan este cable, ¿Verdad? Se le haya quedado, o de momento se le dañó, algo pasó, y se tengan que conectar a la pantalla desde su computadora de manera remota. Así que el sistema les permite que ustedes tengan, ¿Verdad? Eh, obviamente tienen que primero bajar la aplicación. Tienen que bajar una aplicación en el portal que ustedes ven aquí en pantalla, sharemyprometean.com. Ustedes entran ahí, seleccionan el tipo de dispositivo que ustedes tienen, es compatible con computadoras normal, ¿no? o con PC regular ¿verdad? Ustedes en Android también así que ustedes pueden utilizar cualquiera de esas opciones y luego que tienen la aplicación es que la pantalla gracias en esto eh, rápidamente a nosotros activar el compartir pantalla les va a dar un código este es el código que el estudiante va a tener que escribir en su computadora para poderse conectar o ustedes desde su computadora conectarse. ¿Okay? Le va a aparecer así. Una vez se baje la aplicación, vemos aquí la aplicación yo aquí, y yo aquí. Exacto. Y rapidito a aparecer aquí el estudiante o usted este código usted el código. Aquí ustedes ven que yo como profesora ya recibí una solicitud, ¿verdad? Este símbolo significa que alguien lo solicitó. En este caso, Janice se pone toda la aplicación desde su computadora, ¿verdad? Solicita acceso y yo decido si ella puede utilizar la pantalla. Vamos a decirle que sí. Vamos a compartir. Ustedes ven este icono. Vayan a compartir y rápidamente vamos a ver la pantalla de Janice ahora ya desde donde ella está puede entonces hacer una presentación compartir y explicar lo que ella desee sin ninguna restricción ¿Okay? ¿cuál es el el loguito de, que ella nos está enseñando ahorita? Este, aquí ah, okay. screen share son como dos pantallas bien importante que sepan que ustedes eh, pueden compartir con más de una persona al mismo tiempo Quiere decir que si otra persona desde su computadora también a la vez solicita, yo lo puedo autorizar y en vez de aparecer una sola pantalla van a aparecer dos o tres a la vez. ¿Okay? Uh -huh. Que tiene también esa funcionalidad. Ahora mismo veo que varias personas solicitaron, volvemos aquí. Fíjate sí, yo, veo. Ay, Dios quiera que funcione Ernesto. Vamos a ver si ahora funciona. Nos alegra mucho que ahora esté funcionando, sí. porque en las últimas sí. pruebas que hicimos diferente. en el día el jueves y en la mañana de hoy sí, no se conectaba de y te funcionó. Claro. De momento ustedes deciden que no quieren verlos todos, ustedes pueden ir sacando, porque tienen sí. las X, ven, que ustedes pueden ir teniendo control absoluto de lo que se está compartiendo sí. ustedes como profesores. ¿okay? Así que esto es una ventaja bien grande que ustedes pueden considerar en actividades que quieran desarrollar en el salón de clases sí, y compartir no, no, no, no, pantalla. Ok, bueno, pues será eso. Las aplicaciones que se abren, pues aquí se las va a presentar con este iconcito y luego lo dejo. ¿Yo lo vamos a dar a la pantalla gráfica? La Una conexión. Para conectar aquí es súper sencillo. No es un cable. Hay varios cables. Cada pantalla tiene su propio cable. Pero mi recomendación, cague con lo suyo. Gracias. Ok. BGA, que es el azulito, este es el antiguo. Ah, uh -huh. este es el cabezo. Está en es nuevo, entonces, que se el HDMI. Y este cable USB, USB es para, si usted Ajá. quiere que tenga, esto se convierta en su pantalla, en su computadora, y usted puede manejarla como el ratón como si fuera su mano al Tiene okay. que conectar este. Si conecta este nada más, no puede, no puede manipular la PC. Si quiere manipular la PC desde aquí, quiere conectar este. Y este es el HDMI que conocen. Este Y el USB c es un convertidor que es como yo tengo un HDMI al finito. es para no utilizar los, los chichos esos de combustible. Los como Intel. Exacto. Exacto. Lo no está tanto por aquí como por acá. Okay. Y recuerden siempre que conecten, le dan el botoncito aquí, de conectar, que es la flechita esa, o le dan aquí, en amarillo, el source. Y ella va a aprender, va a activar, ella va a detectar cuál es el tan activado. ¿Ve? Está en el HDMI. Si yo lo desconecto de aquí, va a desaparecer, que se supone. ¿eh? ¿Ven? ¿Se desapareció? Sí. ¿Y dónde está? yo me conecto otra vez. Vamos a la pantalla del guay. Oye, el guay escuelas que llenaba, ¿verdad? Yo por lo que no me puedo Déjame verlo. Intentamos también porque se le de... ir, ¿no? no ¿Se debe activa. Déjame ver. Sí, sí, El guay huele. Por lo menos pensando en la izquierda. El guay cualidad izquierda. Tenemos aquí, no le voy a dar toda la literatura avanzar, pero ustedes saben que, es que es abrir. buscar algo que está guardado, ella tiene su propia memoria puede tener su entrada. aquí la abre, aquí guarda, aquí la guarda con otro nombre este PW PW PWB es propietario del propietario, si usted guarda ahí y le va a decir este sería pw no entonces que excel dice top uh -huh. digo este xgre y, el, y el, de, el de powerpoint dice ptt para identificarlo pues este es el propietario de él puede guardarlo en pdf o en canvas ok y aquí esto es si usted no le da close con la vez próximo está todo bien o la próxima persona se va a quedar si viene la semana que viene y nadie lo ha utilizado está ahí ok, okay. así que cada vez que usted close y ya viene, y la pantalla vamos a verla ahora aquí <risa> no aquí esta para compartir pantalla, si usted tiene dos estudiantes que usted quiera hacer un ejercicio solamente cuengan, escribir aquí la formulita esa. pues te divide, te ¿Es queda la máscara, ah, yeah. ah, bueno, la máscara, es que la máscara, te queda la máscara, te queda la ahí Mm. esto es para poner un background, ya sea con líneas con cuadrículas, con líneas la, línea la línea para eso está para los que no saben es que línea bien. como yo yo, y yo, y yo, también. Pues, yo, yo lo cambia como quieras lo puedes dar el fondo que quieras ah, es ok o sea tú le das el fondo que tú para que él se quede ciego a medio de humanidad, pero no está. Voy a <risa> poner todo el que Estos son templates que ya tiene de fábrica uh -huh. que usted puede utilizar, ¿Qué? ya sea el, el mapa mental, la tabla de periódica. De la... A mí me encanta la tabla periódica. Si la ves muy chiquita, pues le expande. Okay. Y ahí puede escribir sobre ella. ¿Cómo escribo sobre ella? El anote. el anote. Para que escriba sobre ella. También puedes usar el apacito. Puedes marcar este es el lápiz para escribir. El el, llegó un bolígrafo para cada docente. Mm -hmm. este, lo solicita el departamento, ¿sí? Y dice prometiendo. Y si lo guarda como su vida. Porque si lo vota, se graba. Mm -hmm. claro. claro. Se le pone ponen su nombre. No. entonces también funciona el de Nalpad normal. Okay. Okay. Y él aquí tiene el 10. ¿Y esto? No, no, no. no, no, ese no. no. Uh -huh. Este es para hacer más highlight. Uh -huh. Highlight. Highlight de construcción, ¿verdad? Uh -huh. Para borrar. Eh, puedo usar reglas también, si necesita medir algo. También lo mm. pones del tamaño que quiera. Wow. ¿Ok? Mm. Este es este para usted interactuar con los pisajes, ¿ok? O bojarlo, es que siempre se son heridas. Vamos a bojarlo, toca. Se esta para conseguirlo? Este le da el centro. Entonces, eh, ¿qué más hay de aquí? Ah, puedes entonces capturar de internet cosas que tú quieras para los estudiantes. Para leer, vamos, nos vamos al locker. El locker es donde están todas las aplicaciones que están instaladas. ¿Okay? El Chromium es el navegador nativo de ella. Si no está, pues nada, usted lo usa cuando dice para. Busca y Escribe siempre este de menú. Recuerden de que este menú flotante. Usted lo ve donde usted necesite. Uh -huh. este, vamos a escribir aquí. ¿Cómo va a llevar eso para allá? A ver si están bien conocidos ¿Está Están De, aquí, de esta herramienta, el azulito, capturar, capturar, capturar, voy a capturar, ella me captura todo. Ok, entonces uno lo sí, imita a la ¿qué parte. A la uh -huh. Quiero esta doñita aquí, más cada qué ¿Qué persona que uh persona. -huh. Ok. Y aquí viste, si la tiene un poquito más grande, la página conectiva. Y sigue anotando, sigue escribiendo y sigue haciendo notas. Locker, recuerden el Locker que tenemos el whiteboard también, lo tenemos aquí, este es el navegador, este es lo que viéramos ahorita en ScreenShare. Eh, hay otras aplicaciones que se le instalan, como el PowerPoint, este Word, y Teams, que ahorita el Meet y Zoom, que va a quitar ella. Entonces pueden compartir todo desde aquí.